Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver muy rápidamente cómo poner el modo oscuro en la barra de tarea de Windows 11. Vamos al logo de Windows y pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantalla táctiles. Luego entramos en configuración. Nos vamos a dirigir al apartado de personalización. Luego a colores. En elige tu modo, escogemos personalizado, elige el modo predeterminado de Windows, lo vamos a poner oscuro y ya tenemos la barra de tareas oscura. Para que el resto esté en el color por defecto en blanco, esto lo tenemos que dejar claro. Asimismo, ya lo dije en otro vídeo, pero si queremos cambiar la barra de tareas a otro color que no sea el del modo oscuro, le damos a... elegimos un color aquí y luego activamos este interruptor. Nada más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. En cualquier caso, os agradezco mucho la visita. Que tengan un buen día.